una etapa muy, muy hermosa creo que, que para nosotros después del partido entre el PSG de Messi y el All Stars con Cristiano Ronaldo en Arabia qué mensaje le envió Cristiano Leo Messi As a person, we shared the state 16 years. y qué respuesta tuvo el portugués de parte del argentino y es un lindo un lindo recuerdo. Bueno, después de la participación en el partido en Arabia Saudí de Leo Messi por parte del PSG y de Cristiano Ronaldo en el All Stars de Arabia, los dos se han cruzado mensajes en redes sociales, algo totalmente insólito en estos últimos 15 años en los que han sido rivales a nivel individual y colectivo también en el fútbol a nivel mundial y es que los dos después de ser las grandes figuras del partido mantuvieron silencio ante la prensa y se mostraron admiración luego en las redes sociales después de que Leo Messi marcara el primer gol del encuentro y que Cristiano Ronaldo anotara dos goles uno de penalti en redes sociales empezó Leo Messi a ser el más activo comenzó con una serie de comentarios en su cuenta de Instagram en concreto con cuatro fotos del partido aunque en ninguna de ellas aparecía la figura de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, CR7 sí que puso una imagen en la que aparecieron los dos abrazados. Concretamente fue la última de las cuatro que compartió el portugués. Las primeras dos imágenes eran las celebraciones de sus dos goles. La tercera en concreto fue el premio al MVP del partido. Y la cuarta, como decimos, fue la que sorprendió a todos. Se trataba... Del abrazo en el círculo central antes de empezar el partido y con este texto estoy muy contento de volver al campo y marcar y me alegro de ver a algunos viejos amigos así lo escribió Cristiano Ronaldo refiriéndose como no a Leo Messi. A su vez, antes de saltar al campo de juego, Cristiano Ronaldo rompió la fila ceremonial en el túnel de vestuarios, recordemos, y saludó muy afectuosamente a los tres integrantes del tridente atacante del París Saint Germain, a Leo Messi, a Kylian Mbappé y también al brasileño Neymar. El saludo entre el argentino y el portugués fue el elegido por Leo Messi para realizar una publicación también en esta red social, en su Instagram y lo subió a las historias. Otro detalle que hubo en el partido con Leo Messi de por medio fue el abrazo de la pulga. Con el entrenador del equipo rival, Marcelo Gallardo, también argentino, un abrazo que emocionó a muchos argentinos, pero ¿qué le dijo Gallardo a Leo Messi en ese abrazo? Por lo que parece el técnico le mostró su admiración al delantero, por un lado con un abrazo que como decimos duró varios segundos y después con unas palabras en las que le agradecía todo lo que ha hecho por la selección argentina, además de felicitarle por la consecución del Mundial de Qatar.